Todo gira en su compás biológico, con la perfección exacta del Creador del Universo. Solamente el hombre, al ser premiado con la inteligencia bruta, continúa luchando por cambiar su ruta. Quiere ser un dios para competir, por eso en su lucha siempre es infeliz. Cuando llega a él su oportunidad de poder mostrar su capacidad, suele ser perverso porque se encadena en su vanidad tratando de lucirse ante los demás. Es esclavo y amo de su soledad, precio merecido por su mezquindad. Pobre del hombre que su mundo forma, porque mientras él lo forma, otro lo deforma.